Estamos con una figura de la canción joven paraguaya, la música joven paraguaya Tercera generación de la música joven paraguaya Esa primera generación comenzó con la dictadura cívico militar de Sprechner La segunda comenzó en el 89 Esta es la tercera generación que comenzó ya en la infame pandemia del COVID-19 Y quién mejor que Alan Cabrera Que ha logrado en su tercera y cuarta sesión nocturna Señoras y señores lograr una consolidación tremenda de su espíritu artístico iniciado allá en el 2019 ¿Cómo o oh, como viste y como concebiste la tercera y cuarta sesión nocturna con double cinema de Joaquín Cuquejo? ya la tercera sesión fue unirnos un poco venía de una primera sesión que se grabó en mi cuarto yo lo hice con el micrófono en mi teléfono, luego lo pasé a la computadora y lo comencé a retocar. En la segunda sesión se sumó una amiga que ya llevaba también experiencia cinematográfica un poco que venían ya desde tiempos anteriores los que yo hasta venía cantando y de ahí fue que para la tercera sesión ya me contacta mi hijo Kiko Kehoe y me dice que bueno, estuvo viendo los laburos, que le gustó el trabajo, que le gustaría poder hacer algunas cosas juntos y ya desde ahí comenzamos el tercer volumen, el tercer volumen llegó a tener cinco, un poquito más de 5500 reproducciones y ahí nos dimos cuenta que el trabajo realmente podía ser bueno, ya terminado el tercer volumen teníamos en mente el cuarto, pasa que los chicos de Doble Cinema tenían también varios laburos por detrás y varios laburos que tenían para terminar todavía y poder sacar al aire y recién no fue hasta noviembre del año pasado que nosotros comenzamos a laburar en la cuarta session que salió bueno, a finales de diciembre para poder culminar el año luego ya ha salido eso, pasó lo que pasó en 48 horas llegó a el público, más de 10.000 reproducciones nos vimos en tu querido y para mí honrado top 1 de tus rankings semanales de canciones y bueno, y ahora estamos acá, ¿verdad? hablando un poco y, y, y debatiendo un poco de lo que fueron estos días de música y de todo lo que se puede venir ahora en adelante de todos los proyectos el film que se realizó en las manos de Double Cinema de Joaquín Cuquejo. Ah, sí. ¿Tiene esa mezcla de Casablanca, siempre habrá París y la, el drama médico de Anatomía según Grey? A mí me gusta todo lo que es más el enfoque de Bruce que le da. Realmente a priori comienzo en el video, yo tenía pensado otra cosa. Yo tenía pensado ambientar el video en un loquero, eh, en un estado mío como se sí, decidió sí, sí, mantener la idea de estar en coma, de que yo estaba dormido, de que iba a ver cosas, alucinar Pero esto lo llevaron hacia un enfoque más noir, más blanco y negro, más detective, más policía Entonces yo al comienzo no tenía pensado darle ese enfoque Tenía pensado darle un enfoque un, enfoque un poco más espiritual De yo encontrándome, yo buscándome para saber como que yo estaba muerto y luego me trataba de reír, o sea cosas un poco más profunda, verdad. Yo le di un, un enfoque un poco más diferente, un poco más eh, cinematográfico, también como habías nombrado. Efectivamente, en este momento, sí. Ya se grabó la quinta sesión y solo falta que se dé el video, el videoclip que espero que sea espectacular. ¿verdad? ¿Cómo lo verás este quinto, quinto volumen de la sesión nocturna? El quinto volumen respeta mucho la idea del de cuatro de ir olvidando un eh, un amor que no se pudo realmente ir diciendo en, en el 4 nosotros encontramos esa frase de, de cuídate que, que por todo lo que vas a pasar ya pasé verdad eh, dando un poco esa enteración de que algo malo le va a pasar y es lo mismo que anteriormente ya había pasado el artista en, en este caso yo en, en el volumen 5 se respeta esa misma estructura y se sigue un poco con la idea de cerrar ya ciclos el 5 el bueno como saben, con la Next Session son 10 volúmenes. Acá en la quinta nosotros ya vamos a ir cerrando la idea del desarrollo, ya vamos a ir cerrando la idea de la mente y vamos a comenzar en el lado más reflexivo. El audio ya está producido en una pre-maqueta que luego se tiene que comenzar a grabar y masterizar, pero eh, lo que es el video sí ya lo estamos ideando y tenemos una idea bastante original. Siempre tratamos de hacer cosas que no se hayan todavía ha hecho mucho eh, algo con lo que la gente se pueda sentir identificado y más que nosotros podamos sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo y saber que la gente también le puede ocasionar lo mismo sí eh, en lo que van a hacer eh, las próximas sesiones aparte de la quinta sesión la sexta hasta la décima sesión tendrá un cariz más alegre más pop rock y ya apareciéndote eh, con guitarras y voces como si fuera un, un, un crooner espectacular de la Session sea a la Session 10 la idea es que este sea un musical, básicamente. Eh, a mí me gustaría explorar otros estilos, yo ya llevo parte de mi vida dedicándome a la música, obviamente no siempre se la dediqué todo al rock, no tampoco al urbano. No, diversos estilos que bueno, tuve que adaptándome también, también para shows que en el pasado. Eh, a mí me gustaría explorar un poco más de otros estilos, me gustaría un poco combinar ese pop tipo balada con la cumbia, me gustaría ir otra vez un poco a lo urbano pero siempre darle mi toque de, de balada y de, de artista pop, verdad? Eh, si nos esperan sellos más alegres, si nos esperan ideas un poco más positivas que las que veníamos teniendo anteriormente y si nos esperan videos plagados de mucha más melancolía pero de una melancolía más positiva, ya no de muerte, ya no de... De, de fricción, ya no de sentirse mal ya no de caída, ya sería una evolución en el artista, una evolución en la lírica y una evolución en lo que es el proyecto en sí pronto te veremos en, en guitarra eléctrica y voces en alguna de esas sesiones que restan lo que siempre dije es que no el eso respeto mucho la idea de eh, un, unos episodios por ruptura si ahora mismo me preguntan el tema de las guitarras eléctricas y las las bandas voy a decir que sí se van a agregar en las instrumentales pero que como video capaz todavía no tenemos una forma de plasmarlo y que quede orgánico con el proyecto la idea es no tener que forzar o no tener que meter cosas que sabemos que capaz no van a salir al 100% ni que se va a ver muy natural queremos respetar mucho la esencia del proyecto la esencia del proyecto al final es las etapas que vos tenés luego de que terminás una relación desde que te sentís mal vas negando luego ya reflexionas contigo mismo negocias hasta que terminás aceptando que hay que seguir adelante sí, eh quizás en el, la décima sesión nocturna ¿Te veríamos, te veríamos en el municipal con guitarras y voces tuyas lo que es la Session 10 todavía no está pensada los conceptos de los videos y hacia dónde va a ir la historia si sí ya están todos premeditados y todos predefinidos ya sabemos hacia dónde va el proyecto y ya sabemos cómo va a terminar yo ya sé cuál es el final de Night Session pero ya con cómo vamos a ir adaptando esta historia que prosigue a las letras es algo que todavía no está hecho. Todavía no está hecha la sesión. Realmente la sesión está grabada hasta la 8. Ya las 9 y la 10 son todavía ideas que no están. Ni siquiera están en un proyecto. Son solamente ideas de lo que yo sé que tiene que hablarse. Pero todavía no las estoy haciendo. Y recordemos que Night Session también tiene invitados y también tiene colaboración. Entonces eso es que hace que el trabajo sea un poquito más de investigar y un poquito más de ver quién puede encajar mejor con este proyecto. Sí, en la novena y décima sesión nocturna próximas a estrenarse, próximamente a estrenarse, ¿se, ¿se puede ver artistas de la talla de Marcelo Gabriel Díaz, Sol Codas, Daniel Rodríguez y Maiti Aguilera, todos artistas jóvenes? Marce y Sol fueron profesores de canto, yo estuve con ellos eh, un poco más de un año, yo a Marce ya les digo desde que soy pibe, realmente gran parte de, de mi memoria la música y hacia la entrega de, de creación de contenido musical viene de parte de Marce, ¿verdad? de lo que me indicó. él es una persona muy buena eh, sí, o sea, si, así me preguntas, ver a Marce en un Night Session para mí es algo muy lejano todavía eh, Marce tiene su proyecto y yo tengo mis proyectos si bien una relación muy linda creo que en eh, temas de tiempo él escasea mucho hasta para sus propias canciones estamos hablando de una persona que lleva años en la música y creo que todavía no tiene más de cinco canciones propias y además que tampoco le dedica tiempo a eso, él sabe lo que es eh, su vara de, de todo lo que es su... en lo que mueve, él su dinero en la música, él sabe en lo que es bueno y en lo que es bueno, él es el mejor acá en lo que son las interpretaciones de cover, de darle tu propio toque, yo creo que nadie hace eso como lo hace Marcy y nadie transmite lo que él hace. Maitei es otra opción, Maitei también es un conocido es una persona de todo mi colegio realmente también yo ya compartí varias veces palabras con él no sé, sería lindo eh, no todos encajan con la idea de Night Session no todos pueden ser parte del proyecto pero no es por una cuestión de talento sino por una cuestión del de color y el tipo de artista que te está pidiendo eh, las sesiones nocturnas justamente y, y como te dije Daniel Rodríguez un cantante que acaba de lanzar nuestro tema ¿podría encajar en una de las a Night Sessions. Sería cuestión de hablar. Eh, la mayoría de los artistas acá en Paraguay son muy versátiles. Yo, cada día que re, reconozco y vuelvo a conocer y a conocer a conocer más artistas de acá, me doy cuenta de la variedad musical que hay, de todos los campos melódicos que cada artista puede también pasar. A mí me gustaría que el proyecto se expanda, lastimosamente más de 10 noches no van a ser. Pero me gustaría poder meter a la gente con la que realmente siento que compite una música. Claro, uno puede agarrar y me decir. Te vamos a dar a tu ídolo de, de la infancia para que cantes con él. Pero si realmente nosotros no confinamos musicalmente, tampoco mi idea es forzar a que una persona esté en un proyecto que sé que capaz no ha suavizado que a mí no me gusta cómo suena. Y ahora, como es tradicional, el, el ping-pong de la entrevista que, que es clásico, ya en Instagram, ahora en este momento de vídeo y que se da en audio para nuestro programa Así Suena, El programa número 43, segunda temporada de Así Suena Paraguay. En este momento, le conoces a Daniel Rodríguez. Le conozco. Maiteía Aguilera. Le conozco. Este. Sebastián Rodríguez de Paraguay. No, ahí no. Periodista y cantante que acaba de estar en el techno Pop con un nuevo tema llamado El Juego. Tengo que darle a escuchar, tengo que darle a escuchar. Luego de esta entrevista a escuchar. Sí, además tenés. Con, con Sabrina Montes, María José Maciel, Las Doncellas de Milkshake Les conozco también, compartí el eh, ensayo con ellas. Son una, sí. Además, ¿conoces a Sebastián González, el guitarrista de Majestianes? Le conozco también. Sebas, hicieron un tema llamado Punto Final, tienen varios álbumes, varios pero son chicos muy talentosos realmente. Robin Müller. Le conozco, productor baterista y tal, esto cuando quiere, también hace música, tiene una voz muy linda, una persona muy talentosa, estuvo a cargo también de la parte de producción de Encender, lo que SOS, Encender estudio realmente en uno de sus grupos, es una persona a la que la compartí muy poco, pero que lo puedo compartir y me enseñó mucho. Este, Joaquín Aquino, el, la voz líder de Caja Blanda. También le conozco eh, a Joaquino, no compartí mucho tiempo con él, no, no le conozco realmente a 100 personas pero eh, sí con, conozco varias sus canciones, en de también de memoria varias canciones a mis amigos les gustan sus canciones, entonces eh, lo tengo presente de alguna forma en mi vida eh, le conoces al tecladista Italo Paraguayo que está ahora en Cosi Italia el señor, este señor llamado Giuseppe Campione el que autora fue tecladista de Milkshake? Shake? no, a él no, a él lo conozco Luigi Manzoni, guitarrista, cantante y productor a lo hice. veo varias historias en Instagram, veo varias personas que comparten, que en mi círculo, ya me tomé el tiempo y el atrevimiento de ver su arte y es algo muy lindo de eso. Un mundo totalmente nuevo para lo que es la escena acá, me gusta mucho lo que hacen. Eh, el, la, la banda Los Ojeda que tiene en Telefturo Tereyere. Es una banda histórica acá, eh, tanto el programa como, como ellos, de por sí son un prestigio muy grande para nuestra música, son ya parte histórica de lo que es nuestra cultura, sí les el, el grupo de Daniel Mesa, guitarrista y ex jurado de Rojo, Tierra Adentro. Sí, otros históricos, junto a porro Néstor lobo fueron toda la generación desde del cambio de la música en Paraguay. Estuvieron en el teatro, en el teatro PlayStation, cuando también estuvieron presentando temas con, con Cachiporro, si mal no recuerdo. Eh, son gente muy buenas, estuvieron con Oscar Mosqueira, que también es un capo de la música en la parte del manager. Sí. Son muy buenos son una inspiración muy grande también para la gente de Cominsano. Roberto Chirola Luis Díaz, abogado y guitarrista. Yo conozco. Lo simpático de Chirola es que era mi vecino. Cuando yo era más chico vivíamos en un departamento, él ya no está ahí, el, el, yo estaba acá en la pieza y él está acá en el cuarto del frente. Era, coincidíamos muchas veces. Yo cuando eso no, no le tenía el, el aprecio o el fanatismo que le tengo ahora, pero sí, tanto acá Chiporro como la de Roberto son eh, dos grupos que marcaron mucho también mi, mi crecimiento como artista. Eh, y finalmente tenemos una, una, un, otro nombre con que este, te hace sonar bien Alejo Sánchez, eh, que es que ahora vive en la Argentina y está ah, rompiéndola con ¿Qué sucede que haga? ¿Qué se supone que haga? Un tema punk rock A todavía no lo escuché, tampoco me suena su nombre eh, Va a lo mismo, luego a terminar la entrevista voy a escucharle y le voy a dar la oportunidad también por supuesto, y muchas gracias por esta grata entrevista y nos vemos pronto en, en el estudio mayor de eh, Noticias de Uno y cuando el canal cumpla 15 años a la aire en un festival espectacular. Muchas gracias por la invitación, cualquier que yo siempre de acá, van a seguramente tener mis redes en la descripción. Y nada, nos vemos, va a ser un año cargado de música, va a ser un año cargado de muchas cosas lindas para Paraguay. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio.